Es un gusto para mí darle la bienvenida a este tema del de estudio bíblico inductivo, que es un método bíblico en el que se realiza un examen profundo al texto. Para realizar el estudio necesitaremos unos auxiliares, eh, ante todo la Biblia, que tiene que ser eh, de preferencia en formato digital, y, o puede ser escrito en papel en varias versiones, un diccionario que puede ser bíblico o un diccionario de la lengua española normal, un léxico que es el listado de palabras en sus significados originales en griego y en hebreo, y una concordancia que nos ayuda a ubicar palabras a lo largo de la Biblia. En esta ocasión vamos a examinar el pasaje de Juan 3.16. Vamos a hacer cuatro columnas. En la primera vamos a poner el texto frase por frase o palabra por palabra, las preguntas que nos surgen sobre esas frases o palabras y respuestas que vamos induciendo o buscando en los diccionarios y las definiciones que podemos encontrar. El texto empieza con un, una palabra porque. Es una expresión copulativa. ¿Qué une esta expresión? Y la respuesta es que une la explicación del versículo anterior acerca de la forma en que Jesús sería levantado, o sea, la crucifixión. De tal manera, ¿qué significa esta expresión? Es una expresión de grandeza. ¿Amó Dios al mundo? Podemos tener la pregunta, ¿cuál es el sentimiento de Dios hacia nosotros? Y la respuesta es amor. Si unimos esta expresión de grandeza con amor, Entendemos que Dios tiene para nosotros un amor muy grande. ¿Y cuál es la actitud de Dios con ese amor que nos muestra? Que ha dado. La iniciativa y la generosidad son las actitudes que Dios tiene. En Deuteronomio 30, del 11 al 14, nos dice que Dios acercó su ley, su palabra y su Hijo a nosotros. ¿Qué es lo que Dios dio a su Hijo unigénito? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Él es único. No hay otro como Él. En Isaías 9.6 nos habla de una profecía que dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y se refería a Jesucristo. ¿Para qué es que Él da ese regalo? ¿Quién puede recibir ese regalo? Dice que es para todo aquel que en Él crea a cualquiera que tenga fe en Jesucristo. ¿Y qué significa ese regalo? ¿Qué resultado tiene? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero qué significa perderse? La palabra perderse viene del griego apolumi, que significa perecer, ser destruido o ser condenado a muerte. Dios no quiere eso para nosotros, sino que tengamos vida eterna. En el griego original la palabra tener se refiere a poseer o ser propietario de y la vida no se refiere a la existencia sino que a la vitalidad y la eterna es una expresión que significa para siempre. Eso quiere decir de que tener vida eterna es estar vivo delante de Dios en una vida perfecta, es un antónimo de un castigo eterno o muerte eterna. Como conclusiones podemos tener, uno, Dios nos ama de gran manera. 2 Dios se acerca a nosotros, tiene la iniciativa y el deseo de hacerlo. Como tercera conclusión, Dios nos ha dado lo mejor y más caro que tiene, su único hijo. Luego Dios no hace acepción de personas, no discrimina. Su don de vida eterna es para todo aquel que crea. Luego, Dios no desea nuestra destrucción, sino que quiere que tengamos, seamos poseedores de la vida eterna. Creer en Jesucristo es el único requisito para tener la vida eterna. Muy bien, les agradezco su atención y les animo a hacer práctica de este método de estudio bíblico y nos estaremos encontrando en este espacio para un siguiente análisis. Mucho gusto de saludarles.